Ya compadre, aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo Disculpen que me haya perdido como siempre, pero estaba practicando el juego antes de poder pasarlo No te que hacer una grabación mala Miner 2049R Creado por Bill el Otro día lo agregué a Facebook, no me pescó Starring Bounty Bob un tipo del personaje que pueden ver acá abajo En la carátula Como pueden darse cuenta no tiene nada que ver el personaje con el arte Pero estamos hablando un juego de Atari Del año 1982 Había una otra versión antes que Que era del Atari 2000 Yo jugué mucho a esta Así que esta es la que les traigo La que vi ¿sabes? Bueno, la canción de intro no es muy buena Es muy de cabrón chico Pero vamos a dejarla pasar Una de las cosas que no me gusta de este juego Son los sonidos sonido, esta música y Software, PO Box 9078, el número de teléfono y donde los podían ubicar en ese tiempo. ¿Ya? Ya. Partió la presentación, ya sabemos quién es creador, ya sabemos quién es el Starring y aquí está el Top 5. Vamos a partir entonces. Minero 1, prepárate para la presentación 1. Entonces, estoy yo, compadre. Soy Bounty Bob, ¿cachai? Que tengo que empezar a eliminar a estos, a estos como enemigos radioactivos, ¿cachai? Porque la historia del juego trata de que tú eres un minero que entra a la mina a eliminar, a limpiar la mina de desechos radioactivos, ¿cachai? Entonces, dentro de eso, te encontráis con estos seres que se fueron formando dentro de la mina y tenéis que eliminarlos como lo elimináis comiéndote estos pequeños ítems, ¿cachai? que son como hacha, o un completo que podemos ver allá, no sé si un completo o un panqueque, pero al comerte esto te da como poder y te los puedes eliminar, ¿cachai? Te los puedes sacar del camino, el juego tiene 10 niveles, a los 10.000 puntos te dan una vida extra, Haciendo. a los 10.000 puntos te dan una vida extra y bueno, también es con tiempo, ¿cachai? Como se dieron cuenta y el tiempo partió en 35. Y aquí en el nivel 2, eh, ya tenemos otro escenario donde aparecen estos resbalines, ¿cachai? Yo sé que igual hablo como muy serio del juego. Se ve muy simple, muy básico, ¿cachai? Pero... Les voy a decir una no vale, es súper complicado. Ya pasando después del nivel 1, ¿cachai? Pues ya pasando del. O sea, pasando del nivel 5, disculpen. Eh, se pone cuática, se pone cuática las plataformas, ya. Tienes que saberte las pasar. Entonces. Eh, no lo miro a no lo miro a de hecho siempre es un juego que no me gustaba jugar mucho porque era difícil, ¿cachai? Y miren la weá ¿cómo es, weón. ¿Cachai? Ya pasamos a la estación 3. Zona 1 y aquí en la estación 3, ya tenemos que ocupar el teclado. Yo voy a ocupar el teclado para tomar la foto al piso 4. Voy a eliminar a este personaje y voy a aprovechar el tiro de pasar para acá un padre y matarlo a todos. está en es un weón 2.0, muy seco. Ya, vamos a irnos acá. Vamos a ver si puedo matar a este tiro aquí. Uy, límite. Sacamos vida extra, compadre. Vamos a ir muy tranquilamente. Y nos vamos a tomar el último ascensor al ah, nivel 2. Voy a acercar un poco más el micrófono, no sé si se escucha bien. Ahí yo creo que se escucha mejor o no. Sorry por mi improperio. Ya. Aquí en este nivel ya hay que ser más rápido, ¿cachai? Aquí ya la cosa se pone ruda. Hay que ser hábil en tus moves. Voy a dar si canso a pillar ese allá arriba. Creo que sí. Perfecto. No hicimos un juego tan malo ahí. Y voy a pasar para acá y vamos voy a poner el tiro este compadre. Ya. Vamos a tratar de no caer acá, ya, acá, acá. Acá no muere. Acá, ya con este masetero compadre vamos a poder eliminar este buen acá. borde. Y estamos ya en el, la última plataforma. Yo lo pasé rápido porque lo he jugado ya y me sé el recorrido. Pero no saberse el recorrido, compadre, es morir a cada rato. De hecho, ni yo estoy seguro si lo terminé. Ya, zona 5, compadre, y aquí tenéis que ser muy rápido, no perder nada de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es el que te juegan contra acá lo que pasa, que allá arriba, weón, está como ese candelabro de respalines ¿Cachai? Que... cómo se llama, weón eh, Te tira para abajo, ¿cachai? Te tira para abajo la weá y... Tienes que hacer todo el recorrido de nuevo, ¿cachai? Y todo el payaso, entonces te quita mucho tiempo Entonces yo voy a tratar de pasarla rapidito acá a matar estos duendes De hecho, puedo matar al tiro a todos los el... Ahí ya... Error Ahora empieza el huevo. Vamos acá, ya tengo que comenzar a tener cuidado para no caerme en ¿está ¿sabes? Pero que ahora. Vamos a el último intento. Vamos, vamos. Toque. Puta la wea vamos de nuevo. Perdiendo más tiempo. 20 segundos. bueno Que no la cagamos, que vamos. Hay que ser muy weón, por la crisis, ¡Pero qué chucha, weón! ¡Oy, oh, el weón tonto, weón, perdiendo vías de weón! Puta oh, weón! ¿Pero por qué me pasa, weón? Bueno, cosas que pasan en los juegos, ¿cachai? Ya... Ya me sorprendo a cualquier weón, ya lo mismo. Tata, pero como tan? Tan hueón, po pues, weón. eso es ser super weón. En una pues, que una dominada, que está dominada, ¿cachai? Que está auto dominada y está regalando dominada y está. regalando una vida, pues, no, no es buenano, chao. Lo peor de todo es que no te dan más vida, ¿cachai? Sí es el problema. Puta la weá. Siempre lo mismo, siempre de mala manera, weón. No puede ser normal al toque, weón. Disculpen. El ahueonamiento, ¿eh? El ahueonamiento siempre por medio. Vamos a tratar de comernos todo esto que está acá arriba. No es tan complicado, vamos. ¿eh? Es muy fácil, po, cualquiera lo pasa, eh informo que no te podéis tirar el tiro allá porque no tenéis retorno, ¿cachai? Si bajáis no tenéis retorno. Entonces tenemos que volver a esperar la la, ¿cómo se llama? La plataforma movible. Cuidado, weón. Aquí no termina. ¡Qué precisión! ¡Qué precisión! Vamos. Uf. Bueno, la verdad es que me había dejado morir porque quería hacer más puntaje. Ya, otro nivel satánico, compadre. Vamos, nivel 4 de tiro. Vamos a tomar el sector acá. Vamos. Ya. Voy a tratar de comerme esto al toque. No, no funcionó. Mira el Voy a ir acá. Voy a ir al nivel 3 también al tiro porque. Aquí hay que hacer muchos trámites, compadre. Mucho trámite. Con mucho cuidado. Vamos. Ya ah. ah, no, como sea. Ya. Damos tiempo nomás en realidad. ¿no? Mientras estemos avanzando, está todo bien. Vamos al 4 de nuevo. ya los pasaba ante Alejandro no, no debería ser problema para ti. llegar ahí arriba Probemos, no, no ¿qué se puede compadre vamos que se puede Eso nomás, y las dos plataformas de arriba estamos ¿No podemos fallar, weón No podemos fallar eso cuatro 4 entonces Y esos dos Esos pedacitos nomás Vamos, que se puede ¿Lo hemos hecho antes, weón Ahora no es no, no ese nuclear Pero weón oh. No, pues no me, no me fallé ahora, ponte, y vos... última oportunidad. No, pues, weón, pero ¿por qué siempre pasa lo mismo, weón? Esta weá de vivir estresado, no es bueno. Vamos. Eso es una técnica. Ya, zona 8, vamos. Ya, esta es Zona 8, compadre. Aquí ocupamos la barra. La barra espaciadora. No hay que caerse ahí porque no hay retorno. Ojo. Entonces aquí ocupamos esto. Aplicamos la barra del keyboard. Paramos la barra con el keyboard. nos volvemos. Volvemos a activar el keyboard. Nos movemos acá. De hecho vamos a hacer algo. Vamos a ponerla más de este lado. Vamos a quedar ahí. Vamos a tener y vamos a subir aquí rápidamente. Y ¿Sí? una ¿Sí? ¿Sí? no, weá. Hay que tener cuidado. Vamos a caer. Me da miedo acá. Acá. Ahora, de aquí. Cuando el duende se vaya para allá. Nosotros vamos acá. No ya. Listo. Entonces ahora, eliminamos. Apúrate por el duende. Vamos. Imagino que son unos duendes o no sé, o una wea para el cualquier weá. Y viene este otro weón. Irme. Marruo, bueno, Tomo copete y me hago fuerte, vamos. Ya o sea, como tenemos la plataforma ahí en su correcta posición, vamos a dejar el.. Me quedan 16 segundos, weón. 16 segundos. Vamos. Vamos. Me voy a caer ahora, Perfecto. El último nivel. El último nivel, zona 1, ¿cachai? Aquí lo que hay que hacer, o al menos lo que yo hago, me como toda esta zona primero. ¿Cachai? Ahí es. Espero que venga el duende se acerque ahora y después me devuelvo después de que tengo toda mi zona clea, ¿no? ¿cachai? ya viene la parte pajera, ¿cachai? que es esto, mira dejáis caer acá antes de llegar allá, salta ahí. Matáis al duende y salí te volví a caer. Y ahora es caminar nomás. Cualquier salto, weón, contra esa barrera, cagáis. Te, te comas el ítem Y pasas. Apúrate. Yo le pondría, weón, una. un. un una cosita, o sea, un. Le pondría una una cinta negra el tiempo porque puta el tiempo te pone nervioso de verdad soy una persona nerviosa vamos vamos que se sí puede oye qué les puedo contar mientras paso este nivel aburrido eh, voy a subir ya que estamos jugando juegos de minería <coughs> voy a subir el diamond mine el diamond mine ¿Qué les parece? Un juego de dos players que... tiene unos carritos mineros, ¿cachai? Y tienen que pelear con unos monos Cuando yo era chico tenía ese juego y lo tenía malo, weón Lo grabaron mal Y es uno de los buenos juegos, pues, weón Que se puede jugar de dos players simultáneo, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí lo van a ver en, el, en uno de los próximos episodios que les tengo reservado Ahora, este Bounty Bob de Miner 2049 Air Tiene dos versiones, ¿cachai? Tiene esta y el 2. El 2 no lo he jugado nunca. Si lo jugué ni me acuerdo. ¿cachai? Pero ese es satánico. Ya, Aquí... Vamos a contra el tiempo, compadre. Tomamos un TNT. En este nivel es imposible matar a su no alcanzamos. Entonces hay que hacer la corta. Sí, mira, hay que hacerla muy corta acá en bueno, este nivel. No sé, si, no sé si avanzará más rápido cuando salta o cuando. ¿Qué sí, sí, corta estoy haciendo, No sé si avanzará más rápido cuando salta o cuando camina. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, apúrate. Ya, de arriba es brígido caer. ¿Qué quieren que les diga? Pero por esta parte, bueno, no pienso mirar el tiempo, no me interesa. Apúrate, vamos. Y ahora viene la parte complicada, pues, compadre. compadre. Hay que caer. Aquí sí que hay que tener paciencia, compadre. Mucha paciencia. Paciencia, Al límite. Vamos. No, esto no ha terminado, weón. Vamos, bontipop ¿Qué Ni te pareces sal de la carátula. Que no más, weón, nada de pensarla. La ciencia nuclear como les dije. Vamos, vamos, vamos, vamos. Realmente... Uno nunca sabe, weón, si puede faltar una, una barrita, weón. Después voy a tener que volverme a comerme eso. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tomo mucho TNT, weón, salgo disparado a la cresta, ¿cachai? Con el cañón. Ya quedan 16 segundos, apúrate, weón. ¡Vamos! Oh. Todavía viene el respalin, weón. Bueno, cuando estoy jugando solo es más fácil que ahora cuando estoy grabando, no sé por qué. lo ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Faltó comerme ¡Ay oh, no! Weón, no me voy, a ir, que tenía que comerme las todas. ¿Qué faltó? ¿Alguien me voy a decir qué faltó, weón? Weón, ¿qué estafa? hacerlo lo más rápido que puede, weón. Tenía que comerme todo el TNT, weón. Ya, weón, sabéis que lo que voy a hacer, voy a hacer el tiro arriba después de esto. No voy a estar ahí urgido última hora, voy a, voy a hacer las más las más difíciles más difícil al tiro, lo más de una wea. Me carga estar asustado, weón. Vamos. Un enano, dos enanos, tres enanos. Enano. Vamos. No es justo, pues, weón. Si terminé la wea, limpié mi la mina. Después de la grabación voy a cachar si a lo mejor me faltó algo. Quizás sí me faltó. Yo no me di cuenta y por mi payasada no caché. Pero no creo estar equivocado. Vamos al tiro, tiro arriba. Apúrate, duende. Pa. Ahí se corta, vamos. Ahora una de dos estamos. Ahí se pega como un cabezazo cuando salta Vamos, vamos, vamos. Nadie está riéndose, bueno, en la última vía también. No, no, no, es, no es chistoso, ¿cachai? Vamos, vamos, vamos. Está todo Glen vamos. 19. Puta la hice, yeah. a ver. Ya. A todos Danger. Claro. Zona 2, estación 1. Bueno, y ese es el famoso con. Como se pueden dar cuenta... El jueguito ya empieza a ser la misma weá de todos los juegos que se da vuelta, ¿cachai? Eh, <coughs> parte de nuevo, básicamente, ¿ya? Así que aquí podemos decir que ya terminamos en el juego del recuerdo de eh, Miner 2049. Y aquí les puedo contar un poco de, de Miner 2049R, de. de la, ¿Cómo se llama? De la historia, de, de, de por qué se llama Miner 2049R. Eh, bueno, el miner, porque un minero Y el 49er eh, Es por los mineros que estaban en el Siglo 20, ¿cachai? En el 1849 Le daban ese nombre de 49 ¿Cachai? Y no entendieron tan Wikipedia ¿Cachai? Y... ¿Qué más? Eh, bueno, aquí yo tengo tengo La cuestión de Wikipedia, ¿cachai? Que te, te habla sobre... Voy a dejarme morir porque ya basta, ya lo terminé, ¿cachai? Eh, Videojuego plataforma creado por Bill Hover, que fue lanzado en 1982, ¿cachai? Por Big Five Software, fue desarrollado por la familia de Atari de 8 bits Se adaptó ampliamente a otros sistema El título, ahí dice, el título Miner 2049R evoca una versión del siglo XXI De la fiebre del oro de California de alrededor de 1849 En la que los mineros y buscadores de oro fueron apodados 49R, ¿cachai? Como, lo, como el equipo de, de Waze o el de, de fútbol americano, creo que así. que eso, pues, ¿qué más les puedo contar, weón? El juego está terminado. voy a dejar morir. Y como ya terminamos el jueguito, vamos a colocar mi récord. Game Over Miner 1. Espero que les haya gustado este, este video game. Le vamos a poner... Coveli ahí está mi score. No quise seguir haciendo más puntaje porque soy muy bueno, ¿ya? Así que eso, no sé qué más contarle. Ya, ya les conté todo sobre este juego, que en mi época yo lo vi muchas veces en las tiendas comerciales. Lo, lo adquirí, ¿cachai?, por, por copia. Pero... Finalmente no era uno de los que me gustaba por los sonidos que tenía, la dificultad de, la, de las plataformas, y obviamente ver sus otras versiones de otros juegos que habían, eh, no me gustaba tanto. Ahí ya empieza a jugarse los juego Oye, eh, le quiero mandar un gran abrazo Y saludo a toda la gente que ha escrito Abajo en el channel Puta, se agradecen sus comentarios Igual hay 700 suscriptores Igual te apiola la wea, buena onda Eso me cae bien Te agradece Aunque Es que digo no buscar suscriptores Sino que más que todo Conversar eh, Háblenme de los juegos Pongan abajo Weón qué juegos jugaban No me los puedo jugar todos Tampoco porque no Yo El canal trata de que subamos los juegos Y terminemos. Hay, sé que hay juegos que no se pueden terminar Pero De repente le voy a hacer su pequeño review Cuando, no sé Tenga tiempo Pero eso, ¿ya? Espero los pronto, espero sus comentarios Y nos estamos viendo en otro episodio Del Jueguito del Recuerdo Estén bien, cuídense